De gente en Constanza, se desinfectando Vamos. lo que... Es. Vamos. Continuamos acá, continuamos acá en De Mañana. Vamos en este momento a escuchar a nuestro compañero Fulvio Ureña, que nos trae en el día de hoy. Adelante, Fulvio. Muchísimas gracias, Carolina, Francis, Yac. quiero su experiencia en este tema que voy a tratar. Es sobre el tema de la bioseguridad. Nosotros como un país que no hemos tenido confrontaciones eh, tecnológicas, se decir, de última generación, como es la parte biológica, sobre virus y bacterias, no estamos preparados a alinearlos. Por ejemplo, nuestras armadas, nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, no tiene la suficiente orientación para trabajar frente a la guerra biológica, a nuestros doctores. Si se le habla de guerra biológica, tal vez se pasa por aquí, a menos que sea una especialidad. Ya la parte que trabaja en laboratorio tiene la experiencia de poder eh, trabajar en estos casos de organismos biológicos. Lo mismo pasa con nuestras enfermeras, y enfermeros, familiares y todo el personal que la en a siempre como nación, como responsable de esta nación, que es el presidente de la y todo el Estado de Salud que tiene a su servicio, ya organizaron, prepararon la unidad biológica de tratar de este caso biológico de bioseguridad, ya tienen unidades especializadas en los organismos armados, ya tienen unidades especializadas en los organismos de salud, ya esas unidades especializadas en bioseguridad han ido a los diferentes ayuntamientos, gobiernos locales, a orientarlo, a reorientar toda la plataforma, ...de su personal para dirigir una guerra... ...directa y segura a estos organismos... ...biológicos... ...ya han ido a reorientar también... ...fondos especiales de esos gobiernos locales... ...para reorientar la calidad del gasto... ...en estos momentos apremiantes... ...que tenemos un equipo común. Todas estas preguntas... Quedan en el aire. Personalmente no he visto acciones encaminadas en este objetivo desde la presidencia, desde el ministerio de la salud, desde los organismos de gobierno locales de gobernación, debe de salir unidades especializadas bien orientadas para darle los marcos de referencia a todo ese personal que está en las calles, que está trabajando, nuestros médicos, vuelvo y reitero, la mayoría no tienen experiencia en bioseguridad, nuestras enfermeras y enfermeros, nuestros camilleros y todo el, el personal que labora ahí y mucho menos el entorno de cada hospital, de cada centro médico que en el entorno conviven muchas personas sin ningún tipo de orientación ni experiencia, entonces es de rigor, es de emergencia que se deben de crear estas unidades y que estas unidades dispongan, como lo hace Estados Unidos, inmediatamente pasa a lo federal, que estas unidades dispongan de recursos que dispongan de materiales de bioseguridad y que dispongan de un material humano especializado para orientar a los gobiernos locales en materia económica de calidad de la inversión y en materia de reorientar las brigadas que componen estos gobiernos locales para que se unan a las unidades de salud del Ministerio de Salud Pública y a las unidades de la Armada Dominicana y la Policía Ahí, Nacional para hacer publica. un hay una llamada. Ah, sí, hay una llamada aquí en línea. Buenos días. Un segundo, Fulvio. Buenos sí. días. Venía, Juan Carlos, desde tu de lado. Para mí es un placer escucharle y verlo. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos de Cienovilla. De Cienovilla. Eh, mira, a mí, yo no sé, a mí me encanta el eh, programa de ustedes. Si lo hicieran de noche también lo no, hubiera yeah. Si lo hicieran de cuatro, lo Pedro Fernández, un señor que hasta ahora no tiene cola, no tenía cola, es, que es una persona que yo lo llamaba cuando había cualquier actividad de aquí, es una persona que era muy puntual. si Usted le decía que la actividad a las nueve, dijeron si que la nueve a las nueve y media, porque asignó a las nueve no caballos Eso tenía muy, muy escrito con eso. Y eso es una persona que, si usted le ha contado un fiel, tiene que ver porque los soy, señores si no, investigado entonces decir la verdad. Eso es, es una persona que, para ahora, no, no, de mi ni, ni parte, no es una persona muy seria, una persona que dejó eh, un legado en San Francisco de Macorís, la región muy buena. Por otra parte, que no sé si ustedes han enterado, que ya San Francisco de Macorís está totalmente cerrado por la cuatro esquinas. No entra ni sabe nadie. Así era es que San Francisco de Macorís tenía que ponerle un principio. Solamente entra doctores y saben cuántas cosas permitidas, cuántas veces. Así es que cuando así lo tenía que traer. Porque eso no fue demasiado para descargarse. Y es verdad, si ustedes. Todos los días son cientos y cientos de gente que dan a la policía para beneficio propio de nosotros. Nosotros tenemos que, que someterlo a obtener beneficio propio. hermano bendiciones que nos ustedes, que tienen los miles, que dios los guardas y nadie está van. Yo estoy es con nosotros. Muchísimas gracias. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Y retomando el tema, este caso de bioseguridad se trata de eficiencia para atacar a un enemigo común, que es el COVID-19, que por cierto es muy eficiente. Este virus es muy eficiente buscando debilidades para aclararse y causar daño. Asimismo, mismo hay que tratar con más eficiencia. Hay que crear esas unidades especializadas de emergencia de inmediato para reorientar a, las, a, a los gobiernos locales, gobernación y ayuntamiento, reorientar a nuestra Armada Nacional y a la Policía Nacional, reorientar al Ministerio de Salud para que se pueda ser eficiente en este combate del COVID-19. Porque hasta ahora estamos dando patadas al aire, estamos cometiendo muchos errores. Ajá. Te escucho. Arregla el teléfono. Ya. Okay. Sí. Hasta ahora. Hasta ahora estamos cometiendo muchos errores y estamos desperdiciando también muchos recursos humanos y también recursos financieros en la eficiencia desde la falta de eficiencia para atacar el COVID-19. Mira y una que cosa, yo estoy de acuerdo con, con la orientación que hace Fulvio y que los ayuntamientos como unidades administrativas más cercanas a este pueblo conjuntamente sea quien tome parte de lo que es la ciudad en cuanto a el control de bioseguridad ciertamente que ese conjunto de medidas que se pueda tomar como fórmula para responder a los riesgos de infección y del y de una población como San Francisco de Macorís que en definitiva ha sido la más golpeada y yo me pregunto por el cuándo empezó dónde con qué eh, nos infectamos eh, como ciudad eh, donde a veces pienso que hasta podría ser en el aire. No sé, porque solamente así no, no, no me computa en mi mente la, la de tener el contacto, la de estar cerca de una persona que haya estornudado solamente. Y aquí es una ciudad no de alturas, porque en otros pueblos, en otros países, las ciudades de altura eh, ese sí mantiene unas tres horas los estornudos de personas que están en pisos arriba que lo hagan en los balcones y ahí para caer a la superficie tarda bastante. Tenemos llamada, muchachos, ¿Eh? en el canal okay. desde tempranito. Eh, no sé si puede, Fran, si puede concluir o le damos paso sí. porque no le hemos pasado las del canal. Sí, cómo no. Buen día. Yo tengo tres inquietudes que aparentemente La primera es: ¿por qué los no jueces de la enfermedad, ¿En el sur? hay que más, ¿A no puede pueden? Me que a la ¿Según? hay que estar en bien su importante mensaje, por favor trate de llamarnos nuevamente o llame al celular mire ese celular que está en pantalla llame para que se comunique con nosotros también por favor y disculpe tenemos otra llamadita muchachos yerjan tenemos llamada no, aquí no ok eh, Francis tenía el comentario, no sé si se movió diciendo esto. Eh. No, eh, sí, okay. lo que pasa es que sí debe haber una combinación de autoridades, eh, tanto nacionales como las locales, porque el gobierno local es el más cercano y conoce los barrios, conoce y puede ser, sobre todo, como están aquí distribuidos los trabajos, que sé que políticamente Gracias. está por cuadrante. Tenemos otra llamadita, Francis. Sí. Estoy sí. haciendo una pregunta, Francis. Julio, tenemos otra llamadita. ¿Qué, qué recursos se pueden reorientar? Sí, pero antes de la pregunta, ¿qué recursos se pueden reorientar del Ayuntamiento de esta ciudad, igual que cualquier otra ciudad, para reorientarlos? Nosotros, los ¿no? no, franco-macorizanos, te tenemos que exigir que se haga la prueba inmediata y que se haga una vigilancia casa por casa. Porque es que hay mucha gente encerrada, enferma, que no se atreve a ir a una clínica por temor a que le digan que tiene coronavirus, porque están asustadas. Señores, hay que tratar de agilizar ese tipo de pruebas, porque la gente va a seguir muriendo encerrada en su casa. Y, y sobre todo salud. Puedes tú utilizarlo como puede usar del gasto corriente hacer especialidad de algún eh, de alguna parte también del 40% como inversión por la obligación que se está eh, y ya ellos dieron la declaratoria de emergencia que eso le permite eh, obviar ciertos mecanismos okay. estas unidades de emergencia de orientación a los ayuntamientos orientación a la armada al ministerio de salud y a todos los organismos que están actuando para combatir el COVID-19 es con la intención de, de, que, de que sean eficientes, organizar toda la acción de una manera que todos los recursos humanos y. Está frisando, full. Vamos a ver. Eh, vamos a pasar la llamada. Ok, ya volvió. Está la llamada ahí. ¿eh? Buenos días. ¿La tenemos? ¿La tenemos? ¿La tenemos? ¿La tenemos? Presentaron ese, ese joven anoche cuando lo llevaron para la cuarentena. Deben de tener un seguimiento y tener médico allá y además tener condiciones de higiene porque hasta eh, cosa muerta presentaron en el Canal 12. Y sinceramente deben porque eh, principalmente Vladimir debiera de estar mejor en su casa que no hay porque debiera de verlo aislado en su casa y no en esa eh, cochinda como presentaron en el Canal deben de darle seguimiento a eso y no tirarlo así como si fueran eh, leprosos, o sea, diré, yo digo que sinceramente estamos como si tuviéramos lepra, pero no tanto así, porque entonces se va a morir todo el mundo usted que tenga eso, porque no tiene no hay condiciones Bueno, Bien, muchas gracias Julio No, bueno, yo ya concluido pero sí. también buscar la eficiencia para compartir porque el virus es bastante eficiente atacar y hasta ahora se está mostrando un desorden y hay que evitar así es bueno, muchísimas gracias Fulvio es importantísimo eso que ha planteado tampoco hemos nosotros escuchado en todas las ruedas de prensa del ministro de salud en lo que tiene que ver con laboratorios vamos a decir de alta tecnología o científicos que estuvieran de alguna forma desarrollando vacunas o buscando eh, buscar o determinar lo más apropiado en otros que... países como en Argentina Oye, Carolina, vacinas, por, lo menos, Cuba, por, lo menos, por lo menos la orientación que haya una unidad especializada en bioseguridad si no la hay que se cree de emergencia y se oriente a todo el personal médico se oriente a todo el personal de servicio al personal de seguridad al personal de la armada de la policía al personal de los ayuntamientos porque andan en la calle haciendo una labor y no saben contra quién están combatiendo entonces se necesita obligatoriamente organizar la batalla, organizar la guerra, organizar el ejército, eso se necesita para poder ser eficiente así es Fulvio. vamos nosotros entonces a recordar la pregunta del día, los amigos televidentes, leemos algunos whatsapp y entramos con nuestro compañero Yerlán Antigua y su tema. Vamos a ver la pregunta del día, es la siguiente. ¿Sí? ¿Qué medidas recomienda o entiende usted que deberían de tomarse para evitar la propagación del coronavirus? ¿Qué medidas qué medidas entiende la ciudadanía, la gente que nos ve, entiende que se deberían de tomar? Vamos a conectar con WhatsApp.